Yo soy Luis Muñoz, veterano de la guerra de Malvinas. Eh, bueno, eh, un número de tres cifras determinó mi destino, participar en una guerra. Eh, yo cumplí el servicio militar obligatorio, que era en ese momento, con 18 años, en la base aérea militar de Gallego. Y bueno, Gallego justamente es el punto más cercano a las Islas Malvinas y era imposible que no nos convocaran para, para participar en la guerra. Eh, yo fui voluntario porque la verdad que no me tocaba ir en la primer tanda y cambié con un, con un compañero un soldado que, también de acá de Río Negro que vive eh, en Comayo después de 23 años lo volví a ver y bueno eh, cosa de pibe de, me llevó a que tomara esa decisión porque creo que era parte de la sociedad y, y nuestra reacción no, fue ingenua. Digamos, todo, como todo el mundo, como los mismos... Eh, la sociedad en su conjunto reaccionó ingenuamente, no sabía lo que era una guerra. No, Argentina no sabía lo que era una guerra. Eh, pero después, bueno, cuando empezó la guerra, ahí vimos lo que era vivirla, ¿no?